Realmente eh, llegamos aquí temprano, a eso de las 5 de la mañana. Y la medida, bueno, pienso que es importante que haya una capacidad de venta para la población de los, de los, de los MLC o de los PES, pero eh, creo que es una medida que no resuelve el problema realmente, porque eh, los salarios no hay una dualidad entre el salario y los precios. Ya que hay mucha inflación en el país de los precios y aunque está un poco, un poquito más barato que en el mercado informal, no soluciona realmente el problema. Porque ya te digo, los salarios no dan abasto con el, con el precio que tiene ahora mismo por el Estado. Porque es un precio, por ejemplo, los euros de 125.60 y un salario mínimo es de... De un jubilado de 1.500 pesos y yo mismo soy una profesional de un salario que no devengo y no llega a 5.000 pesos, 4.000 pesos y no que compraría 30 y pico de dólares. No resuelve la situación realmente. Pero bueno, uno necesita eh, comprar algunos artículos de primero aquí y por eso acudí a comprarlo aquí, a la cadena. Todo ha marchado muy bien y según lo previsto, porque se dio la información a la población con el tiempo, le dimos toda la explicación de las monedas con que contamos en el día de hoy, la cantidad de, de, de clientes que podíamos atender, porque todo está en dependencia de lo, que podamos, de lo que tengamos para poderle vender a la población. La población está muy contenta, realmente... Eh, han ha existido muchas declaraciones de, de lo contenta que están han tenido la cola muy tranquila eh, felices aunque sean 100 por persona ellos están eh, satisfechos ¿no? y contentos de poder adquirir esta moneda para poder satisfacer las necesidades porque es algo que la población estaba esperando esto es un primer momento que se irá paulatinamente incrementando a medida de las posibilidades que tenga el país ¿Tienen un estimado de la cantidad de personas? Bueno, hoy nosotros eh, pudimos, estamos entregando hasta 190 turnos, que es lo que tenemos en el día de hoy. Y todavía no hemos terminado de entregar todos los turnitos. Hay una buena cantidad de personas, pero todavía no se han terminado de dar todos los turnos. Todo el mundo, y los directores de sucursales están capacitados, tienen toda la preparación y están todos los, los órganos también competentes apoyándonos, Está el partido, está el gobierno, a la PNR, y todo está en función de, de esta tarea que, que tenemos ahora. Nosotros dimos, como te acabo de explicar, 91 turnos, que es independencia, a ver el servicio es hasta las 4 de la suponiendo que dé la oportunidad de que nos queden personas afuera y que no le hayamos dado turnos, se volverán a repartir. Lo que ralentiza la operación, como te expliqué, es que las personas no traen el efectivo organizado, a veces lo traen en denominaciones pequeñas y la cajera entonces tiene que dedicar tiempo antes de contabilizar el efectivo, a organizarlo. ¿Cuántas carreras tiene? Una sola caja. Yeah. En la red de servicio hay una sola caja. Eso también es realmente. ¿Piensan sumar alguna? A ver, por estructura, esta casa de cambio tenía aprobada dos, dos ventanillas. Lo que pasa es que en estos momentos nada más que tenemos una en servicio. Tenemos dificultades con el tema cajero. Y entonces, personal eh, con la fluctuación de personal, de personas que han pedido la baja de la institución, en estos momentos estamos en una situación un poco compleja con el tema carrera. Desde un inicio, aparte de repartir los turnos, se le explicó a la población eh, las cosas fundamentales, que son 100 pesos por persona, que nada más que pueden comprar una vez en el día, que las monedas que tenemos para ofertar hoy son dólares y euros, te das cuenta que tenemos, por supuesto, una sola caja, las personas te preguntan por el importe, por la tasa de cambio, aunque justamente ayer se publicó en la mesa redonda y se le dio divulgación y además después en el noticiero y por los canales de la, de la institución, es decir, por la página y por las redes sociales, nosotros publicamos justamente las cosas que, que, más, que son las más importantes para la población. ¿Y tienen todo organizado para que en los próximos días continúe de... Por supuesto que sí. Siempre piensa que la disponibilidad depende de la que las personas que vienen a hacer el GAN. Te das cuenta hoy nosotros tenemos garantizado el efectivo para hacer las operaciones y así será sucesivamente. No sé qué decirte, la media yo la veo bien para el pueblo, para la gente, pero deben de organizarlo un poco más, es lo que pienso yo. Hoy es el primer día, hay que ver cómo se comporta esto en el resto de los días. Yo estoy aquí es de las 5 de la mañana. ¿Y qué tú no 33. Y hay personas que todavía no han cogido turno. Y espero que, que se mantenga, que no haya escasez de, lo, de los efectivos y del dinero. Si hay posibilidad, bueno, digo yo. otra cajera. Vaya, son cositas que... Pero bueno, ¿eh? bueno. la medida ayuda un poco a que no estén subiendo los precios en la calle, porque ya están mandados. Pero bueno, pienso que también lo pueden bajar un poco, los dos, la compra y la venta, porque todavía está demasiado caro. Pero bueno. ¿Y cómo te ha ido hoy en el primer día? Todavía está sin turno. Todavía estoy sin turno porque repartieron sin turno y van por el 30 y pico. Y son es las 11 y pico de la mañana porque hay una sola cajera. Así que no sabemos a qué hora vamos a seguir.